Bueno, este es Citra, vive en el servidor de Plasma Nación y normalmente cuando se despierta tiene muchas cosas que hacer. Sale de su casa y empieza a bajar las escaleras lentamente. Está tardando mucho en bajar las escaleras, de verdad. Normalmente cuando bajas esas escaleras lo primero que piensa es... ¿Qué wea voy a hacer hoy? Bueno, puedo ir al pueblo. No creo que nada salga mal, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Ay Luxemburgo. Qué bonito que es. Es demasiado bonito. Nada podría salir mal acá. Todo es muy barato. A no ser... que una lágrima de gast cueste 100 dólares. Eso sí está mal. Eso no me gusta. Bueno, puedo ir debajo de mi casa. Hay un bosque muy bonito. Nada puede salir mal. Ok, me arrepiento. Bueno, ahí, hey, pero tengo elitras, puedo explorar. No creo que haya una barrera que me impida avanzar mucho, ¿verdad? Ok. Ahí, hey, pero fijo, hay voces increíbles a los cuales matar, con temática impresionante, dificultad extrema, que te one de un golpe. Supongo que te darán algo bueno, ¿no? Un loot bueno, ¿verdad? Que valga la pena, ¿verdad? ¿Verdad? ¡Ey! Pero no todo es malo. Puedo ir a ver cómo están los demás jugadores, ¿verdad? Ok, no puedo hacerlo. Suficiente, no puedo más. Ok, y esto fue eh, un día normal en la vida de Citra en el servidor de Plasma Nación. Espero les haya gustado. Y, y eso no sé, está muy meme. Quería hacer el video ya. Es un video diferente, me cagué la risa haciendo el video Porque hago muchas bromas y referencias a cosas que pasan en el servidor Y, y, y nada, espero les haya gustado Y bueno, yo sí sí y me voy, adiós Trulia. Sí, ya terminó el video y sigo sin hacer nada